También me duele, pero tomando así no vas a arreglar las cosas. ¿Vos crees que con de café sí? Pues no, pero si él estuviera vivo no le gustaría verte así. Si él estuviera vivo yo no estaría así. ¿Aló? Tenga mucho cuidado con lo que está haciendo. Le puede salir muy caro. ¿De quién es? Por cierto, lamentamos mucho la muerte de su abuelo. ¿Qué pasó? Me acaban de amenazar ¿Cómo así? ¿Pero qué te dijeron? ¿Qué te dijeron? Dime ¿Tú creerías que alguien pudo haber matado a mi abuelo? ¿Pero quién haría daño a don Gustavo? ¿Él no tenía enemigos? Gran café Un tico. los papeles. las pruebas que tú me diste a demandar esos putas. pero como así Nicolás habíamos quedado en algo si vos los demandas se dan cuenta que yo fui la que te hice esas pruebas vos crees que yo me voy a quedar quieto después de todo lo que hicieron acabaron con esta finca, me amenazaron alguien tiene que hacer algo o vos querés que tu papá termine como terminó mi abuelo estamos juntos en esto Lucía listo pero dime entonces cómo te ayudo ven yo te muestro Thank <laughs> you. Doctor, buenos días. Buenos días. Y les traje los papeles de la demanda. Listo. Bueno, muchas gracias.